Eh, buenos días, amigos, colegas. Estamos terminando esta serie de vídeos breves eh, sobre qué es la historia que hemos iniciado hace algo más de un año, el 18 de junio del año 2020, el año del virus, que la pasamos, como veis, haciendo historia. como debe ser? Hoy hablamos de los sujetos históricos, así en plural. Hay do dos tipos de sujetos que actúan en la, en la historia, quienes hacen la historia y quienes escriben, escribimos eh, la historia no sé si recordáis que que en el episodio número uno es, empezamos es, explicando que el término historia eh, de, tiene un doble sentido, ¿no? es decir, lo que lo que pasó y lo que decimos eh, que pasó lo cual nos permite combinar Ambos, ambos sentidos que tienen la historia uno situado en el pasado y otro situado en el presente en el punto primero del manifiesto historiográfico de historia y debate de debate del año 2001 decíamos que la historia es una ciencia con sujeto con un sujeto doble sujeto social para hacer una historia del cambio y sujeto cognoscente para hacer una historia científica, para eh, generar eso que llamamos el conocimiento eh, histórico. Bien, lo, los actores de, eh, de la historia eh, tienen eh, su propia historia. Eh, repasemos por tendencias y por grandes cambios de paradigmas, ¿Cómo ha quedado eso de quién hace la historia? Eh, en el siglo XIX con el positivismo se, se, se, quiso, se nos decía que los protagonistas de la historia son las grandes figuras de la política cayendo en el olvido la inmensa mayoría de la sociedad que hoy ya sabemos, en último término, decide la historia, sobre todo en el plazo medio y largo. Las nuevas historias del siglo XX reivindicaron por fortuna el sujeto social y colectivo de la historia. Bueno, el siglo XX eh, fue el siglo de... De, de la rebelión de las masas, decía Ortega, vamos fue el siglo de, de, de, la, clase, de la clase obrera eh, y también eh, del campesinado, sobre todo en, en lugares como América Latina o Oriente, especialmente eh, China, como, como ya eh, sabemos. Entonces, este es el, el descubrimiento más importante en cuanto al subjetivismo de la historia que se hace del siglo pasado es decir, la importancia del sujeto social en la, en la historia ¿no? Mar Bloch decía la historia de la ciencia no, no del hombre, decía no de los hombres reivindicando ese protagonismo colectivo, social que en último extremo llevaba a reivindicar el papel del hombre común o de los hombres y comunes en la, en la, en la historia ¿no? Después vino ya desde finales del siglo XX y de una manera definitiva en el siglo XXI lo que llamamos los nuevos paradigmas. Ahí ya se produce una diversificación de los sujetos sociales de la historia. La clase obrera industrial pierde peso por razones de tipo estructural en el capitalismo actual eh, en favor de los trabajadores de servicios que son una una muy amplia eh, mayoría eh, pues con las mismas condiciones de, de trabajo asalariado de trabajo por cuenta por cuenta ajena eh, a los a los que por lo tanto es aplicable todo lo que Marx nos enseñó sobre el funcionamiento de, del capitalismo y, y el papel de la fuerza de, del trabajo en el capitalismo. Pero claro, ahora ya se trata de trabajadores de servicios con una formación elevada, muy distinto en ese sentido a, al proletariado, del siglo XIX, que de alguna manera madura, madura en el siglo XX y protagoniza eh, el, el, pues una serie de revoluciones empezando por el año 1917 en la Rusia eh, zarista, como, como, ya, como ya sabemos. ¿no? Con todo hoy, con toda la debilidad estructural eh, que estamos hablando de la clase obrera de tradicional eh, eh, la, cla la clase trabajadora eh, sigue siendo eh, digamos eh, la clase social mm, más experimentada y durante un tiempo más prolongado en eso que llamamos eh, cambiar la historia bien lo sabemos los que hemos nacido eh, pues a mediados de, del siglo XXI de, del siglo XX y hemos eh, resultado impactado por esa fuerza de un movimiento social que cambia la historia con sus resultados positivos y negativos que bien conocemos. ¿no? Bien, siglo XXI, nuevos movimientos sociales eh, que no tienen nada que envidiar en cuanto a, a su fuerza de movilización. Eh, Bien es cierto que en general en un contexto ya democrático, no de totalitarismos y dictadura, como el capitalismo del siglo, del siglo pasado. Estos nuevos sujetos sociales pues son, pues, si hablamos por generación, pues, los jóvenes indignados que en los últimos diez años pues, han ido movilizándose de una manera extraordinaria, pues pasando de un país a otro, de un continente a otro. Sí, movimiento indignado, inacabado, de los jóvenes, que, que se inició en Túnez en el año 2011 y ha tenido su última expresión en Colombia en este mismo año de 2021. Por género eh, podemos hablar de, de la emergencia del movimiento feminista y LGTBI, veí que, que sin duda es en este momento el más poderoso e influyente en el mundo. Bueno, por poner ejemplos muy alejados, ¿no? el, el movimiento de las vidas negras eh, importan en Estados Unidos de América y ahora mismo en Afganistán son las mujeres las principales víctimas del fundamentalismo islámico de los taníbanos, pero también son las que desde el primer día se están manifestando, manifestando eh, arriesgando su vida por las calles de Kabul y de otras ciudades. Por lo tanto, ese es en este momento el movimiento social más poderoso que existe en el mundo, el movimiento de, la, de las mujeres y, y la movilización de las opciones eh, sexuales, digamos eh, eh, eh, pues eso en eh, situación de discriminación a lo largo de la historia hasta hoy en día ¿no? entonces por otro lado podemos hablar por temas el, el movimiento ecologista eh, que es digamos tan antiguo como el movimiento feminista pero que no se ha manifestado en toda su extensión por lo menos en, en, en los países occidentales, etcétera, aunque ha habido movilización importante pero muy por detrás de la necesaria para eh, invertir eh, todo el deterioro del climático mundial eh, eh, que estamos sufriendo. Es obvio que tal como van las cosas desde el punto de vista eh, del clima y desde el punto de vista ecológico en general, la última manifestación ha sido eh, la pandemia eh, del COVID, ¿no? pues eh, ese movimiento por necesidad histórica tendrá que ir a más, y, y será una de las, creo yo, grandes manifestaciones de subjetividad social en la historia que nos esperan, para conforme a, avance este siglo XXI y el deterioro del medio ambiente paralelamente que además, como sabemos, está acelerando por ámbito de actuación se imponen los movimientos sociales globales en general, los tres últimos a los que he hecho referencia que son los más importantes de este siglo XXI se manifiestan globalmente pero, a veces, no tanto porque existe una coordinación o una organización que, que, que los impulse, sino simplemente porque se trata de movimientos que responden a los mismos problemas con las mismas alternativas de movilización en diferentes países y en diferentes, en diferentes continentes. Eso es digamos eh, la, el talón de Aquiles de estos nuevos movimientos sociales del actual siglo ¿no? y es que están eh, menos coordinados y menos organizados tanto en sí mismo cada uno de estos movimientos como entre sí están menos coordinados y menos organizados que las eh, internacionales obreras del siglo XIX y por ahí vienen parte de este, de este cambio, parte de los problemas que tiene este cambio hacia, hacia un mundo democráticamente globalizado, no el que tenemos hoy en día, ¿no? y es la, el, el déficit organizativo y de coordinación que tienen los nuevos movimientos sociales. Pero bueno, estamos todavía en, en la segunda década del siglo y queda eh, muchas... De, de, muchas décadas por, por delante para que se manifieste eh, en toda su plenitud estos eh, tres grandes movimientos sociales que, que como decía se manifiestan en el ámbito eh, glo en el ámbito global bueno, no he dicho que, que hay una excepción en esto de la falta de coordinación y de organización a nivel global de estos movimientos que sin embargo se expresan globalmente y es el foro de Portalegre Alegre y de otros lugares que surgió del viejo movimiento antiglobalización y tuvo pues, pues cierto recorrido en la primera década de este siglo XXI. Pero claro, era un movimiento mucho más reducido y con, con la participación de menos gente, jóvenes en su mayoría, como, como siempre, como pasa con los otros movimientos, eh, siempre es hegemónica la generación joven en estas, en estas luchas de, del, nuevo, del nuevo siglo. Pero, claro, el movimiento antiglobalización, llamado también antirmundista, era pequeño, comparado con lo que tenemos ahora. Claro que, que, que ese movimiento inicial, iniciado en el año 1999 en Seattle, en Estados Unidos de América, pues tuvo un efecto multiplicador y es como si se rompieran múltiples eh, fragmentos de movimientos que ahora necesitan ese grado de coordinación y, y, de, y, de, y, y de y de y de organización que no que no tienen a nivel mundial. ¿Eh? Ese es el, ese es el tema, ese es el, el gran problema. Y ahí, no lo he dicho gratuitamente, pues puedes. Pueden usar como ejemplo eh, el proletariado que en, industrial que en el siglo XIX inició su, su organización simultáneamente a nivel nacional y a nivel internacional con la, la primera, la segunda y ya después avanzado eh, el siglo XX la tercera internacional de, de, de, de, los, de los trabajadores. Bien, esto en cuanto a los sujetos sociales y su diversificación y después tenemos... Eh, eh, el otro aspecto de la subjetividad de la historia que estamos tratando en este episodio número 43 que es el del sujeto cognoscente es decir el que, el que, el que, el que protagoniza el conocimiento de, de la materia de que estamos hablando de, de, de la historia entendemos por sujeto cognoscente pues el conjunto de eh, de los historiadores en su sentido más amplio de la comunidad eh, historiadores en su sentido más amplio añadiendo un fenómeno también nuevo eh, de este siglo eh, y es el movimiento eh, por la memoria histórica que también que eh, está, está presente no en el mismo grado que los otros movimientos a los que he hecho referencia pero en diferentes países en diferentes continentes que tuvieron pues dictaduras y regímenes totalitarios en el siglo pasado. Bien, esto es el sujeto conocente de la comunidad internacional de historiadores y, y los movimientos por la memoria. Asumir el papel activo de, del historiador o si queréis de los historiadores en el proceso de conocimiento histórico es el, el mayor cambio epistemológico ...que ha eh, sufrido nuestra disciplina desde su fundación en el siglo XIX como ciencia social. ¿no? Es, de eso podemos estar eh, seguros. La, la nueva ciencia eh, de la historia, eh, positivista viene a decirnos que la historia la hacen, la hacemos los historiadores con sus valores con nuestros valores, tanto profesionales como no eh, profesionales. ¿no? Quiere decir con esto que para nada creemos en un objetivismo absoluto eh, y creencia que es puramente idealista, que de origen positivista, eh, y, y que transformaría, eh, si siguiéramos ese camino, eh, la práctica de los historiadores como una práctica religiosa, ¿no? en la creencia de, de, de, de un pasado omnipresente, omnisciente, etcétera, que no, que no existe. ¿no? Mm, tampoco estamos de acuerdo con, con que se pueda hablar de un subjetivismo asimismo total, ¿no? como quiere el postmodernismo. Obvia, obviamente, cuando Eisenberg mmm, proclamó el principio de incertidumbre, es decir, que no se puede conocer una partícula al margen del observador que está haciendo la, la medición, eh, tanto Einstein como Bohr eh, en los tiempos estos de la teoría cuántica, de la teoría de la relatividad, etcétera, pues le criticaron y creo que tenían razón de que la importancia del observador, aquí diríamos del historiador no, eh, no quiere decir que, que, que no exista el objeto observado al margen de ese observador. Por lo tanto, estamos contra el hiperrelativismo del posmodernismo que iguala eh, la historia con la literatura, etc. Aunque hoy eso, como ya hemos explicado en el episodio correspondiente, tiene poco peso, nunca lo tuvo demasiado en, en, en el ámbito de los historiadores profesionales, ni siquiera en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, salvo algunas sesiones, pero pasando los años, hoy menos, menos... Eh, que, que, que nunca. ¿no? Por lo tanto, eh, somos y debemos ser humildes. Simplemente el trabajo del historiador que debemos hacer los historiadores es reconstruir la globalidad y la realidad de, de nuestro objeto eh, con, con un acierto cada vez mayor, gracias a... A, a, al conocimiento metodológico, historiográfico epistemológico que, que hemos ido aportando a través de, de, de los cambios paradigmáticos de peor para mejor eh, que yo he eh, narrado y he explicado en los episodios eh, corres, correspondientes ¿no? por lo tanto sabemos que, cuál es nuestro, nuestro papel sabemos que el objeto existe al margen de, de, del, del historiador, es decir, que el pasado existe arma, al margen de, de, de, del que hoy escribe o escribimos eh, la historia. Pues un poco es, eso es un, algo sabido en, en la ciencia actual, he hecho referencia hace un poco a las críticas en este sentido que Einstein y Bohr hicieron justamente a, a Eisenberg y su principio de la incertidumbre quiere decir con todo esto que no es reproducible conocer reproducible conocer el pasado tal como fue como predicaba religiosamente a Leopold von, von Ranke no sólo porque por la porque no tenemos normalmente la, las fuentes suficientes ¿no? solamente las que se han conservado y además suelen ser bastante parciales ¿no? Están, suelen estar vinculadas a las élites de las sociedades eh, sucesivas que, que a, a las que prestamos nuestra atención desde la antigüedad hasta hoy en día no solamente por eso sino porque realmente no podemos reproducir de una manera total, abstracta, absoluta, el pasado tal como fue, porque todo conocimiento de, de la realidad es subjetivo por definición, y también el conocimiento de la, de, de, de la historia. Por lo tanto, eh, para bien o para mal, eh, por realismo, eh, no solo tenemos que insistir en en la objetividad de, de nuestro tema de estudio sino también por realismo tenemos que insistir en la subjetividad de nuestro tema de estudio, es decir, reproducimos de una manera realista eh, los temas que estudiamos en el pasado pues gracias a la acción subjetiva profesional y no profesional del historiador eh, de, de turno. Quiero decir que este realismo tanto objetivo como subjetivo, eh, de la historia, eh, de la ciencia, de la ciencia de la historia, eh, debe ser, y para algunos de nosotros está siendo un acicate para superar los límites de, las, de los temas, de los enfoques, de, de los métodos y de las fuentes que hemos heredado. Si lo hacemos a través de un proceso de innovación constante hay algo de verdad en ese lugar lugar común de que cada generación escribe la historia y tanto que es así ¿no? porque cada generación de historiadores está más preparada para introducir esa subjetividad que nos hace descubrir la objetividad de, de, la, de, la, de, la, de, de la historia por ahí vamos y si, si innovamos constantemente eh, no por innovar, sino con el objetivo de obtener un resultado lo más realista posible de nuestras investigaciones, podemos afirmar que la historia tiene futuro. Bien, para saber más sobre eh, los temas de hoy, eh, los sujetos en la historia, eh, eh, pa, en cuanto a los sujetos sociales y su multiplicidad, recomendaría... En revisar de nuevo los episodios 26, 33, 35, 36 y 41 y para saber más sobre el papel del sujeto cognoscente en, en, en los procesos científicos de, de, del conocimiento histórico recomiendo eh, mi videoconferencia la nueva ciencia de la historia eh, pues, pronunciada y grabada, la tenéis en YouTube, hace unos días, el 1 de septiembre de este año, 2021, una conferencia que nos fue solicitada con, por la red Normalista de Historia de, de México, con la que venimos eh, colaborando desde hace años. Bueno, pues nada más, amigos, colegas, el próximo y último episodio de esta serie de vídeos sobre metodología, historiografía, te, te, teoría y didáctica de la historia, eh, Diri decía que el último eh, episodio versará también con un sentido así sintético y recopilatorio como, como el episodio de hoy, versará sobre el historiador y el tiempo, o si queréis de una manera más precisa los tiempos, hablaremos de los tiempos de la historia. Nada más, mucho ánimo, el virus retrocede, la historia avanza.